Lo conocen, bueno, qué bueno que tuvieron la oportunidad de ver a grandes personas, escuchar la historia de grandes personas que han servido por muchos años a nuestro ministerio en Venezuela y que han dado su vida, literalmente, han entregado su vida y su familia al servicio del Señor. ¿no? Aquí hay un amigo que está que muy emocionado quien, también. Quien nos está guiando a dar este paso que para algunos quizás pueda ser fácil pero para otros realmente es un paso difícil el, el dejar todo lo que han vivido por años, eh, todo un legado del que han sido partes de cómo han invertido sus vidas en la vida de los estudiantes, en la vida de los coordinadores, y, y dar un paso de fe, de decir, nos vemos pronto, eh, nos vamos a otro lugar. Sé que es difícil, pero también es parte de lo que Dios, está haciendo en, en, en sus vidas. He visto realmente un poquito cada día cómo realmente mi alma, mi espíritu quiere creerle a Dios. Que tiene, tiene un, un gran plan para nosotros en todos los, los nuevos proyectos que tiene y nos ha mostrado para el próximo, bueno, en un mes. Eh, Sí, sí, sí, Chicos, esta es una oportunidad. nos es una oportunidad para acercarnos a ellos, para pedir algún consejo, a hablar con ellos. hay algo que tenemos que nos, me gustaría, que ellos nos quieran hablar a sus vidas. Ellos están más que dispuestos eso? El... Antes de, de explicarlo, quiero presentarles a mi familia. Es difícil verlo, no voy a saber cómo vamos a ir. Esa es la mejor parte de mi vida, lo que el Señor me ha regalado. Y tienen una esperanza aquellos que son feos. Dios nos puede dar mujeres hermosas, así que tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tienen esperanza, tienen esperanza. Eh, mi esposo se llama Julieta el, chico, el niño mayor se llama Lucas Matías es el segundo e Isabela la chiquita Vamos a ver si adoptamos un un cuarto ah, Just, <muchas> eh, Como familia como familia nosotros estamos saliendo del movimiento dirigido por estudiantes aquí en Venezuela pero continuamos con la organización el Señor tiene grandes cosas para Venezuela estoy convencido de que un cambio viene pero estoy aún más convencido de que el cambio espiritual está ya sucediendo y nosotros podemos ser parte de eso nosotros podemos ser parte activa de eso en las universidades en nuestros hogares en los liceos Señor no queremos desperdiciar nuestra vida Señor, no queremos llegar al final de nuestros días pensando que hemos desperdiciado el tiempo que nos diste en esta tierra, Señor. Señor, queremos poner nuestras vidas delante de Ti. Queremos poner nuestros talentos delante de Ti. Queremos poner cada una de las cosas que nos has dado, Señor delante de ti para que tú las uses Señor para Venezuela, queremos ser señor. De ti. señor úsame usa mis dones y mis talentos usa lo que me has dado para tu gloria para extender tu reino Señor queremos estar delante de ti postrados para que tú nos uses Qué maravilloso Señor el privilegio de estos últimos 14, 15 años viéndote obrar Señor Qué maravilloso Señor es ver una nueva generación que va a llevar tu palabra a las universidades Señor anhelamos estar en 50% de las universidades Señor nosotros no podemos pero tú puedes Señor Señor gracias por las personas que nos ayudaron a entender de tu llamado Señor Padre, anhelo en unos años ver a estas personas sirviendo a tiempo completo sin tu voluntad. Danos ese privilegio, Señor, de unirnos y ganar la universidad para ti, Señor. Gracias por cada una de las ciudades aquí representadas, Señor, que este año...